Hola querido estudiante, bienvenido a este nuevo tema. Vamos a ver eh, lo que son los tipos de microorganismos. Mi nombre es Norma Efigenia Flores Camachi, y seré tu facil facilitador en esta experiencia educativa. Bueno, el objetivo de este video es, eh, eh, es, es que conozcas los principales tipos de microorganismos que, se que colonizan lo que es la cavidad oral. ¿Sí? Es importante que identifiquemos las características principales, todavía no los vamos a ver todos, pero las características principales que se describan para poder eh, diferenciarlos claramente. Así como estos eh, tipos de microorganismos que van a eh, colonizar lo que son eh, la cavidad oral, pues cuentan con diferentes herramientas ¿sí? que al unirse forman lo que se conoce como el biofilm. Y pueden eh, sobrevivir eh, con muchas herramientas que tienen ellos, ¿no? Y bueno, ¿sabías, ¿sabías que existen más de 700 especies de microorganismos que colonizan habitualmente en la cavidad oral? Algunas con especies que no hacen daño en solitario. Sin embargo, cuando éstas se agrupan, como les comentaba, pueden causar daño en los tejidos del diente o en las mucosas. Así pues, vamos a ver cómo estos microorganismos se divinen en un, min, un número finito de tipos. ¿sí? Eh, la mayoría de estos viven en forma libre. Algunos contienen lo necesario para mantener a su especie y son conocidos como los microbios. Los más tradicionales los vamos a, a ver a continuación en un mapa mental. Estos son, por primer grupo vamos a tener lo que son las bacterias. Así es, las bacterias. Son eh, dos tipos de organismos, pueden ser procariotas y unicelulares y se tratan del mayor número de especies patógenas que hay en, en los seres humanos, ¿sí? Conforman el grupo de microbios con mayor presencia en la Tierra. Se alimentan del hábitat en el que se encuentran y su reproducción es por fisión binaria. Contienen dentro lo que es material genético eh, en lo que es el ADN y el ARN. ¿sí? Algunas familias de bacterias carecen de algunas estructuras necesarias para su replicación, por lo tanto deben interactuar con una célula huésped para poder reproducirse. ¿sí? Tienen diferentes componentes que veremos eh, posteriormente. Otro tipo son los virus. Los virus son eh, microbios más básicos y solamente se les puede percibir por microscopios electrónicos. Son agentes infecciosos que para replicarse deben de infectar a otros organismos como son seres humanos, animales, plantas, bacterias, etc. ¿no? Esos inoculan su contenido genético y se reproducen dentro de esta célula huésped. Salvo en raras ocasiones pueden contener ADN o ARN, pero no ambos, ¿ok? Representan la forma más simple de un agente infeccioso. Estos eh, se reproducen mediante la replicación, hacen copias de sus, de sus ácidos nucleicos. Luego los nuevos genomas se empaquetan de forma individual y entran a otra célula infectada. Otro tipo que vamos a ver, aunque estos son menores, son las algas cianobacterias, ¿sí?, son bacterias de gran tamaño y se caracterizan, se caracterizan por hacer fotosíntesis de manera muy similar a las plantas, es decir, oxigénica. ¿Ok? O esto lo vamos a ver muy poquito porque no hay tanto en la boca, pero bueno, existen, ¿no? Los hongos, eso sí, los hongos son, eh, integran lo que son un rein, el reino fungi, ¿sí? Como por ejemplo lo que son las levaduras. Son agentes unicelulares o multicelulares que presentan un núcleo y un citoplasma definidos. Las levaduras son hongos unicelulares que se eh, reproducen por fisión binaria. Los mohos y hongos filamentosos son organismos multicelulares más complejos que se reproducen en forma sexuada o asexuada. Algunos hongos tienen estas fases de eh, levadura uniforme, filamentosa y se denominan hongos dismórficos. Otro que vamos a ver son los protistas. Estos son eh, microbios unicelulares eucariotas de gran volumen. Por lo general se desarrollan en ambientes acuáticos, de agua dulce o salada o en lugares que son muy húmedos. Algunas variedades presentan vidas parasitarias, pero por lo general estos microorganismos eh, desprenden a otros microorganismos a la hora de alimentarse. Por último, son los parásitos. Estos parásitos son un grupo grande y complejo de microbios. Entre estos se pueden incluir animales un unicelulares como los protozoos o organismos multicelulares muy complejos que tienen órganos y tejidos bien definidos como un tracto gastrointestinal y sistemas genitales. Algunos son pequeños animales. Por lo general, estos protozoos carecen de estructuras necesarias para la reproducción independiente y deben depender de huéspedes para obtener las sustancias que necesitan. Y bueno, ¿qué te parece esta información? ¿Te habías imaginado que existían todos estos tipos de microorganismos? Próximamente, en otros módulos, veremos a profundidad ciertos organismos de importancia para la cavidad oral. Bienvenido, estudiante.